Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy voy a mostraros una landing page básica para Smart Links. Atento, atento. Si estás haciendo CPA Marketing, estás en el mundo del CPA, y tienes tus Smart Links, pero no sabes cómo crear una landing page básica para mover esos Smart Links, este es el vídeo que tienes que ver. Ponte atento porque te voy a enseñar cómo es la estructura de una landing page básica y cómo puedes tener una muy sencilla para casi cualquier tipo de oferta y empezar a correr cualquier smart link en tráfico push, en tráfico pops. Vamos a ver cuán fácil es que tengas este tipo de landing para que puedas trabajar sin ningún problema tus smart links.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 a que le des clic a la campanita ahora mismo si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que lo guardes. Guárdalo en una lista de reproducción que sea CPA con Betty Romerito para que lo tengas de referencia y en un futuro puedas volver a revisarlo y veas cómo puedes hacer tus landing page básicas para los Smart Links. Atento, también te va a servir para las ofertas únicas, para las ofertas que no son smart links. Así que toma nota y vamos a ver ahora mismo el paso a paso de cómo puedes crear una landing page básica para smart links. Te voy a mostrar primero la, la landing básica para que tú la veas. Mira, es esta, un headline asombroso una imagen de 200 x 200, 250 x 250 que puede ser más grande y lo que el usuario tiene que hacer en la página siguiente y por qué el timer está aquí y ese teatro clic aquí vamos a poner nuestro smart link aquí en este botón que es lo más importante como ves la estructura es muy básica es muy sencilla y puede servirte para casi lo que tú quieras lo que tú quieras te voy a mostrar un, un ejemplo ya terminada la página. Mira, por ejemplo esta. Sabes de fútbol. Aquí va la imagen. Ahora mismo se me ha roto, así que no se ve, pero va la imagen. Si te fijas es la misma, el headline. Luego la imagen. Que la imagen aquí no le he puesto. Y luego viene, ¿qué tiene que hacer el usuario en la página siguiente? No en esta que está viendo, en la siguiente. Esta es una pre landing Para que vayan directos al SmartLink. Bueno, pues aquí pongo yo. ¿Quieres aprender cómo ganar 350 al día? Responde las siguientes preguntas para calificar. Oferta válida solo durante 1 minuto a 59. Y aquí le he puesto cuál es el tiempo aquí y le ponemos el tiempo. Y luego el CTA tu clic, que en este caso es empieza ahora. Tampoco tenemos que darnos demasiado mal. Es empieza ahora. Sin más, tú vas a poner aquí tu Smart Link y esto es todo. Puedes cambiar este título y poner lo que tú quieras. Esta es otra variante, ves, oh my god, el headline, 300 por 300. Hacer esta sencilla encuesta cambió mi vida, ahora es tu turno. Toma esta rápida encuesta durante los siguientes 5 minutos para que veas cómo puede cambiar tu vida también. Y se acabó. Válido al 23 de julio del 2022. Hoy es, es el día de hoy, la fecha se pone en automático. Entonces está genial. Este tipo de paginitas van muy bien para ofertas SmartLink. Por ejemplo, yo me voy a iMonetize it, este es iMonetize Smart Links, puedo crear mis Smart Links o gestionar mis Smart Links, vamos a poner aquí que sea gest gestionarlo, ves aquí es una landing test, le doy clic, y en este caso esta landing es para dating, dating normal, no es adulto, es dating mainstream, no me dejan hacer email, así que tengo que enviar directamente a la landing, en este caso, este tipo de landing. Por ejemplo, vamos a hacerla una ahora mismo en directo contigo. Voy a ver el código, te lo voy a mostrar. Este es el código. A mí me gusta usar este programita para el código, pero hay programas que son 100% visuales. Por ejemplo, si te vas a Internet, puedes ponerle aquí este editor, por ejemplo, el Wash Wish. Mira, ves, aquí puedes, pe aquí pegas el código y aquí ves lo que hay. Por ejemplo, este código que está haciendo aquí, lo voy a copiar todo lo copio todo, es muy sencillito copiar me lo voy a llevar aquí para que tú lo puedas ver lo voy a limpiar aquí todo esto es online, ¿eh? no estoy haciendo nada fuera del online, fuera voy a pegar el mío paste ok, míralo ves, andas un headline, bla bla bla si tú eres visual, una persona visual utiliza este tipo de, de constructores para modificar la landing y si no eres un tipo visual como yo, yo prefiero trabajar lo que es el texto plano, bueno, pues por ahí. ¿Ves? Aquí dice Your Page Title, me voy aquí, es Anosom awesome Headline, y aquí dice Your Page Title, Anosom awesome Headline, What user was to do in the next page, que es esta, y aquí donde dice Anosom awesome Web Page, como vamos a hacer de adulto según nuestro enlace, este es Dating, vamos a ponerle ahí. Por ejemplo, me lo voy a inventar, lo vamos a poner todo en español. Mujeres listas para charlar contigo, por ejemplo. Y aquí vamos a poner una imagen, ¿ves? Source de la imagen, me voy a ir aquí y vamos a poner aquí chicas bonitas, por ejemplo, se, se me ocurre. Y quiero una imagen que sea de 250 por 250. Entonces aquí voy a ir a imágenes Ves, Ahí son chicas bonitas Y voy a poner en herramientas Tamaño Y vamos a poner un tamaño mediano Tú buscas la que tú quieras Esto, esta por ejemplo Está muy bien Vamos a poner Open Image En New Tab Vamos a ver el tamaño que tiene Ah, perfecto, nos puede quedar bien Vamos a, a coger esta URL Control C Me voy aquí La pego de este lado ¿Ves? Aquí en esta partecita chiquitita. La voy a pegar. Ahí está. Mírala. Genial. Listo. Y luego, ¿qué tiene que hacer el usuario en la siguiente página? Y vamos a poner aquí. Esta URL es eterna, así que podríamos modificarla. ¿Qué tiene que hacer en la siguiente página? ¿Ves? Esto. Lo voy a quitar para que veas qué sencillo es modificarla la landing. Vamos a ponerle, por ejemplo, no toques las etiquetas. Esto que está entre los corchetitos no se toca. Todo lo demás sí. Aquí, por ejemplo, vamos a poner... Están esperando por tu llamada. Conócelas. No, sí. Conócelas antes de que el reloj avance. Y dice, ¿por qué está este timer here? ¿Ves? Porque qué está este timer here? Y esto está en mayúsculas. Así que lo vamos a poner en mayúsculas. Y vamos a ponerle... Solo espero... 5 minutos. Y aquí le ponemos los cinco minutos. Y luego el CTA tu clic Y el a tu click vamos a ponerle, por ejemplo. Llámame ahora. Y vamos a ponerle un, una flechita. Vale, ya está. Vamos a coger todo este código. El código nada más. Todo el código. Control C. Me lo voy a llevar yo a mi visual, a este. Porque a mí me gusta más aquí. Voy a hacer uno nuevo. Lo voy a pegar. Uf. ¿Ves? Por eso no me gusta usar los editores online, porque son súper molestos. Así que voy a replicarlo aquí, ¿ves? En el mío, que es más limpio. La página tiene que estar limpia, y aquí ya no está limpia. ¿Ves? Como no está limpia, no me gusta. Pero es, funciona igual. Lo voy a guardar, File, Save Has, y le vamos a poner que nos lo guarde como básico 1, por ejemplo. Y aquí le voy a poner HTML, por eso me gusta este tipo de editor. Porque me da la posibilidad de elegir lo que yo quiera. HTML. Listo. ¿Ves? Y lo guardo. Ya está. Si yo le doy aquí a ejecutar. Me voy a poner hacia abajo para que veas. Run. In Chrome. In Firefox. Porque es la que yo uso. Míralo. Ahí está. Mujeres está esa para charlar contigo. si no, bla Se ha destrozado un poco en el editor visual. Porque no fue capaz de leer todo. Así que por eso usamos el otro. Voy a irme a este. Que es el mío aquí, y voy a hacer lo mismo aquí, mujeres voy a poner en mayúsculas mujeres listas para charlar contigo y todo esto, ves, todo lo que está en los corchetes, no lo toco me voy hasta abajo y ya dice, an awesome headline, entonces voy a poner a poner lo mismo y dice chicas listas para charlar o algo más más atrevidos, aquí ponemos la imagen, ¿ves? Source. y voy a copiar la imagen previamente lo pego aquí, ya está la imagen que es horriblemente larga, pero bueno lo que el usuario tiene que hacer en la siguiente página es no me dejes esperándote y aquí vamos a poner llámame ahora llámame ahora y otro CTA aquí nuevamente es ahora te espero, Listo. Y este lo voy a guardar. ¿Ves? Aquí dice index, lo voy a cambiar. File, Save As. Y le vamos a poner um, dating básico 2. 2, Save. Y lo voy a ejecutar este run en Firefox. Mira qué bonito. Chicas, es por charlar algo más. La chica, no, dejes, no me dejes esperándote. Llámame ahora, bla, bla, bla. Ahora te espero. ¿Ves? Fácil, rápido, bonito. ¿Qué? Y aquí tú puedes cambiar absolutamente todo, cada que tú quieras. No te hace falta nada más. ¿Qué es para juegos? Pues para juegos. Por ejemplo, si mi, mi SmartLink es genérico, es decir, no es para Dating, sino para Mainstream. Por ejemplo, aquí SmartLink, Voy de nuevo. Crear un smart link Y aquí yo puedo elegir en, en iMonetizer. Cada red de CPA es distinta. Es mainstream, sweet takes, ¿ves? Mainstream, dating, niche dating, X games and IBRC. Este tiene esto. Pero aquí también hay ofertas. Sin estar en smart link Por ejemplo, estas. En el Marketplace, CPA Marketplace. Todas las ofertas. Y aquí, por ejemplo, voy a buscar una de juegos. O de iPhone, lo que sea. Da igual, porque yo... Con esta landing básica, esta puede hacer lo que quiera, lo que yo quiera. Y queda bonito, mira cómo ha quedado de chulo, queda súper bonito. Estas landings las puedes usar para tráfico push, para tráfico pops, para tráfico redirect, para casi todo lo que no es las grandes redes, lo puedes usar perfectamente. Y puedes ponerle tus trackers, La, el código está limpio, limpio. Tú aquí si quisieras le puedes poner otro script. Que sea el tracker de BMO, de Del que tú quieras. Que queremos una de juegos. Pues nuevamente nos vamos. Voy a hacer una réplica. Le voy a poner guardar como. Básico 3. Porque es tan sencillo. Me voy a ir aquí a buscar una oferta. A ver si hay de juegos. Mm, vertical. O gambling por ejemplo. Porque en esta red no veo otra cosa. Gambling. Y ya le doy a buscar. Y aquí hay de Gambling. Vulcano Vegas, por ejemplo, Vulcano Vegas. Vamos a verlo. Míralo. Está súper bonita. Puedo usar incluso esta misma imagen. Pues voy a copiar la imagen desde arriba. Control C. A ver si no me la destroza mucho. Y la voy a poner aquí. En lugar de esta imagen que tengo aquí. Este es este Image source. Todo esto lo elimino. ¿ves? Pero se puede eliminar. Con cuidadito. No, te, no robes los corchetitos ni las comillas, ves pues las comillitas, esas no las elimines, control V, ahí estamos, este lo voy a guardar aquí y lo voy a ejecutar en Firefox, mira, súper chulo, y no tengo que hacer nada más, en lugar de poner chicas listas y como es la de Vulcano, le voy a poner prueba tu suerte y aquí le voy a poner aquí, Hoy es tu día de suerte. Y vamos a poner aquí. Dale a la, a la ruleta. Y aquí le voy a poner. Mira tu premio. ¿Vale? Lo voy a guardar. Lo voy a volver a ejecutar. En Firefox. Mira, prueba tu suerte. Hoy es tu día de suerte. Dale la ruleta. Mira tu premio. Súper fácil. Súper sencillo. Es básica y la puedes hacer tanto como tú quieras esta de 250 x 250 tú puedes hacerla más grande puedes ponerla 300 x 300 como la he puesto aquí ves 300 por, por 300 y es igual de efectiva y además aquí esta específicamente tiene una fecha que es una línea de código más que no le he puesto a la super básica pero esta ya la tiene también la puedes hacer y de esta manera tú puedes tener Todas las landing pages que tú quieras para todos los nichos que tú quieras con un simple código básico, súper sencillito. Y aquí ya pones tu enlace, por ejemplo, me voy a Imonetize, le doy clic, aquí está mi Smart Link, le doy Copy to clipboard me voy al código y aquí en nuestro código vamos a poner el enlace, ya lo he copiado, me voy al código donde dice... Después de, del botón Deep Class Button Bolt, on click, go. Mira tu premio, que es el, el botón. Justo debajo viene la función. Y la función, aquí vamos a poner nuestro enlace. Yo ya lo he puesto. Ahí está, prueba tu suerte. Cuando yo le dé clic aquí, automáticamente va a ir al, al sitio. Le voy a dar clic, ¿ves? Ya se pasa para acá. Soy hombre, soy mujer, bla, bla, bla. Como es un Smart Link, pues me pone directamente este tipo de páginas. Lo voy a cerrar porque si no, YouTube se va a poner intenso y me va a cerrar la página. Pero es muy sencillito. Como has visto, simplemente se trata de cambiar unas pocas palabras y poner tu enlace de afiliado aquí. En este caso, justo después de VIP, Class, Button Ball On Click Script. Y justo bajo del script, el primer enlace, este, es tu enlace de afiliado. Voy a poner control Z, ves, Your tracking link click, aquí, aquí es donde lo vas a poner, y eso es todo, lo guardas, ahora si lo vuelvo a ejecutar, run, Firefox, aquí, ves, no pasa nada, porque ya lo he quitado, no hay nada que hacer, pero en esta página, bueno aquí ya lo he puesto que sí porque ya no encuentra nada, y es muy sencillo como podrás ver, luego tú lo único que tienes que hacer es subirla a tu servidor, Mientras más rápido, mejor. Estas paginitas no pesan nada, nada y vuelan. Vuelan en cualquier tipo de servidor. En un share, en un VPS, en lo que quieras, vuelan. Yo uso Bulter y uso Bana hosting y me van, vamos, vuelan. Y puedes enviarles tráfico y empezar a generar ingresos. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Atento, atento. Si te interesa... El código para esta página aquí abajo te voy a dejar un enlace para que tú puedas conseguirlo. Abajo el enlace en la descripción, por si te interesa, puedes tener este pequeño código para que tú puedas hacer rápidamente una landing page básica para tus ofertas de Smart Link o de CPA de cualquier tipo. Bueno, marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo hacer una landing page básica para Smart Links o en general para cualquier tipo de oferta de CPA. Te recuerdo una vez más que abajo te dejo en la descripción el enlace para que puedas conseguir ese pequeño código y ya después lo subas a tus servidores. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te invito a que lo pongas en práctica. Nuevamente a que te suscribas a mi canal, a que le des clic al botón de like si te ha gustado este vídeo. Y te recuerdo, Marketer, que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!